Hola chicos o las chicas, que tal como estamos, estamos aquí en un nuevo video para mi canal, yo soy Batusai. Y chicos, el día de hoy vengo a enseñarles el bug del CEPROM He visto que mucha gente lo ha subido a YouTube y al cabo del tiempo dicen el bug ya no sirve, el bug lo corrigieron, han corregido el bug del CEPROM Yo hoy les vengo a mostrar de que el bug aún funciona y para las personas que dicen que no les funciona Les voy a decir algunas posibilidades o posibles causas de los que, de por qué no les funciona entonces primero que todo chicos, yo creo que esto ya todo el mundo lo sabe de esta manera voy a volverlo a repetir eh, para que el bug les funcione deben de tener activada esta opción de acá que se llama activar la actualización de las armas a través del CPU de laboratorio, debe estar con la palomita bueno, a ver, habiendo dicho, bueno después de haber dicho esto vamos a empezar con el bug Voy a desconectar la nave porque yo siento de que cuando conectas la nave así, la dejas así conectada, no funciona. Para mí no, o sea, no sé, tengo como ese, como ese presentimiento de que no me va a funcionar, entonces yo de por sí siempre me desconecto. Y cuando voy a hacer el book ya es con la nave conectada rápidamente y todo. Como ven, aquí tengo pues 9000 de CEPROM. Pero voy a explicarles de nuevo que ya mucha gente haya visto el book Necesitamos de este CPU que se llama Auto auto CPU Potencia Lasers eh, me parece que vale como 150 mil créditos en la tienda y pues vamos a ocupar de este la gracia chicos es de que tengamos ya previamente nuestro CEPROM en espera por ejemplo yo me voy a enviar 9 mil te voy a dejar en enviar ahora aquí me voy a poner uno de CEPROM vamos a conectar la nave perdón que me corro un poco para atrás y el book funciona pero es con rapidez chicos si ustedes son de las personas de que hacen todo con lentitud hay una gran posibilidad de que no les vaya a funcionar entonces conectamos la nave el, el chip está la voy a equipar en la config 1 entonces por ende la nave en el mapa también debe estar en la configuración 1 Ay, ah, es que esto, del permafrost estorba demasiado. Están a Confi 1. Entonces, nos enviamos los 9000. Abrimos el coso de este. Nos enviamos una materia. Corremos rápidamente aquí. Equipamos el chip. Esperamos a que se refine. Cuando se haya refinado. Que no sé por qué no se refina vamos a mejorar, luego aquí mandamos el 1 de CEPROM y si nos ha salido bien, debe quedar como en 200 y pico mil de CEPROM que esperemos que sí como vieron chicos, se ha duplicado el CEPROM, entonces con esto quiero afirmar de que el bug si sí sirve obviamente yo pensé que no me iba a salir chicos porque se me demoró mucho en refinarme el CEPROM esto es de mucha rapidez, si ustedes ven de que por ejemplo hay días en que el juego está muy lagueado pues obviamente no lo vayan a intentar chicos. Porque pues primero que todo. Vale mil. Para mí me vale mil doscientos. Ahora que no tengo descuentos. Me vale mil doscientos de URI. Una carga. Y me tengo que enviar dos. Son dos mil mil cuatrocientos de URI. Que voy a perder prácticamente. Porque solo va a servir el primer viaje. Como ven chicos. Se los mostré. Se los, se los, se los estoy explicando. Perdón. De que sí funciona el book. Entonces. Eh, recomendaciones chicos que yo les podría dar háganlo con rapidez entrenen varias veces si quieren repitan este video varias veces varias veces para que sepan los pasos para poder hacer bien el bug el bug actualmente sigue funcionando mucha gente dice que no funciona que es mentira funciona a ah, lo acaban de ver este video lo estoy grabando por cierto para que no digan de que es un video antiguo lo estoy grabando el día 8 de febrero del 2017 Aún, aún funciona y mucha gente dijo que lo habían parchado, que yo no sé qué. Empezaron a sacar muchos rumores. Y pues nada chicos, aquí les demuestro de que el book aún funciona. Espero que les haya gustado. Ya saben chicos, apóyenlo compartanlo porque esto es un gran book Funciona también con Promerium. Yo eh, eh, me he enviado hasta medio millón de Promerium cuando voy a hacer puertas o voy a matar cubos. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado, ya saben, compártanlo con sus amigos y nos vemos para la próxima. Les ha, les ha hablado Batusai y chao chao.